En el cuento de Guitemau-Bassant, San Antonio, el autor se traslada a una aldea francesa en la que un campesino se ve obligado a acoger en su casa a un soldado prusiano. El protagonista se reirá y se mofará del soldado que apenas conoce la lengua francesa y no entiende hasta el final que se le está tratando como un cerdo, como si fuese una ridícula mascota. Cosa que el protagonista del cuento hace como venganza por la invasión prusiana. La historia no acaba bien para el prusiano. Espero que te guste este cuento. San Antonio Lo llamaban San Antonio porque su nombre era Antonio. Y también porque era vividor, jovial, bromista, gran comilón, buen bebedor y vigoroso perseguidor de criadas, aunque ya tuviera más de sesenta años. Era un campesino, alto, coloradote, ancho de pecho y de vientre, encaramado sobre largas piernas demasiado delgadas para la amplitud del cuerpo. Viudo, Vivía solo con una criada y dos mozos en su granja, que dirigía como un viejo zorro. Cuidadoso de sus intereses, experto en los negocios, en la cría del ganado y en el cultivo de las tierras. Sus dos hijos y sus tres hijas, ventajosamente casados, vivían en los contornos e iban una vez al mes a comer con el padre. Su vigor era célebre en toda la comarca de alrededor. Se decía a modo de proverbio, es fuerte como San Antonio. Al producirse la invasión prusiana, San Antonio prometía en la taberna comerse todo un ejército, pues era presuntuoso como verdadero normando, un poco cobarde y fanfarrón. Golpeaba con el puño sobre la mesa de madera que rebotaba haciendo bailar las tazas y los vasos y gritaba con la cara colorada y la mirada socarrona, con una falsa cólera de vividor. —¡Tendré que comérmelos! ¡De Dios! Contaba con que los prusianos no llegarían hasta taninville pero cuando supo que estaban en rotor no volvió a salir de casa y echaba constantemente el camino por la ventanita de la cocina, esperando en todo momento ver pasar las bayonetas. Una mañana, cuando comía la sopa con sus criados, se abrió la puerta y el alcalde de la comuna apareció seguido por un soldado tocado con un casco negro con punta de cobre. San Antonio se puso en pie de un salto y toda la gente lo miraba, esperando verlo hacer pedazos al prusiano. Pero se contentó con estrechar la mano del alcalde que le dijo, «Aquí hay uno para ti». «Han venido esta noche, sobre todo nada de tontadas, pues hablan de fusilar y de quemarlo todo en cuanto ocurra la menor cosa». «Estás avisado». «Dale de comer, parece un buen muchacho. Adiós. Me voy a busca de otros. Ahí para todo el mundo». Y salió El tío Antonio que Se había puesto pálido Miró a su prusiano Era un mocetón de carnes Abundantes y blancas Ojos azules, pelo rubio y barba Hasta los pómulos que parecía idiota Tímido y bonachón El malicioso Normando Lo caló enseguida y Tranquilizado Le hizo seña de sentarse Luego le preguntó ¿Sopa? El extranjero no comprendió. Entonces Antonio tuvo la ocurrencia audaz y, metiéndole bajo la nariz un plato lleno, dijo Toma, trágate eso cerdo. El soldado respondió Ya. y se puso a comer glotonamente mientras el granjero triunfante, percibiendo que había conquistado su reputación, guiñaba un ojo a sus servidores que hacían extrañas muecas y sentían al mismo tiempo un gran miedo y ganas de reír. Cuando el prusiano hubo engullido su plato, San Antonio le sirvió otro que él hizo desaparecer del mismo modo, pero se echó atrás entre el tercero, que el granjero quería hacerle comer a la fuerza, repitiendo, «¡Vamos, métetelo en la tripa, engorda o muere, cerdito!» Y el soldado, comprendiendo únicamente que querían hacerle comer hasta hartarse, reía contento, haciendo señas de que estaba lleno. Entonces, San Antonio, volviéndose muy familiar, le dio una palmadita en el vientre gritando, «¡Qué llena tiene la panza mi cerdito!» Pero de improviso se retorció rojo como si fuera a darle un ataque y sin poder hablar. Se le había ocurrido una idea que le hacía ahogarse de risa. Eso es, eso es, San Antonio y su cerdo. Aquí está mi cerdo. Y los tres criados reventaron de risa a su vez. El viejo estaba tan contento que mandó traer aguardiente del bueno. Ofreció a todos, brindaron con el prusiano que chasqueó la lengua a modo de cumplido para indicar que le parecía estupendo. —¡Eh! Este es delfino y no lo bebes ahí fuera, cerdito. Desde ese momento el tío Antonio no volvió a salir sin su prusiano. Había encontrado su cometido. Era su propia venganza, su venganza de viejo zorro. Y toda la comarca que se moría de miedo se destornillaba de risa a espalda de los vencedores con la burla de San Antonio. Lo cierto es que para bromas no tenía igual. solo él era capaz de inventar cosas así. ¡Vaya, bribón. Todas las tardes iba después de comer a casa de los vecinos del brazo de su alemán, al que presentaba alegremente dándole una palmadita en el hombro. —Mirad, aquí tenéis mi cerdo. Ved cómo engorda el animalito. Y los campesinos se partían de risa. —Mira qué es cachondo este diablo de Antonio. —Te lo vendo, César, tres pistolas. Me lo quedo, Antonio, y te invito a comer las morcillas. Lo que yo prefiero son las manos. Tócate la panza y verás que no hay más que tocino. Y todo el mundo guiñaba un ojo, pero sin reír demasiado fuerte por temor a que el prusiano terminase adivinando que se burlaban de él. Solo Antonio, más envalentonado cada día, le pellizcaba los muslos exclamando «Tocino, solo tocino». Le daba palmadas en el trasero gritando «Todo esto es tocino». Y lo levantaba en sus brazos de viejo coloso capaz de llevar un yunque declarando «Pesa seiscientos y sin desperdicio y había cogido la costumbre de hacer que invitaran a comer a su cerdo en todas las casas en que entraba con él. Era el gran placer, la gran diversión de cada día. «Dadle lo que queráis, se traga a todo». Y ofrecían al hombre pan y mantequilla, patatas, guisotes, fritos, embutidos, todo lo que permitía decir «de tu carne y de primera calidad». El soldado... Estúpido y bonachón comía por cortesía, encantado con aquellas atenciones, y se ponía enfermo por no negarse y engordaba de verdad ahora ya no cabía en su uniforme, cosa que encantaba a San Antonio y le hacía repetir, «¿Sabes, cerdito, habrá que hacerte otra jaula?». Por lo demás se habían vuelto los mejores amigos del mundo y cuando el viejo iba a sus asuntos por el contorno, el prusiano lo acompañaba por propia iniciativa, por el solo placer de estar con él. Hacía un tiempo riguroso, helaba mucho, el terrible infierno parecía descargar todas las plagas sobre Francia. El tío Antonio, que preparaba las cosas con tiempo y aprovechaba las oportunidades... Previendo que faltaría estiércol para las labores de primavera, compró el de un vecino que se encontraba en apuros y convinieron que iría todas las tardes con su carreta a buscar una carga de abono. Así pues, todos los días se ponía en camino al anochecer y se dirigía a la granja, a media legua de distancia acompañado por su cerdo, y cada día era una fiesta alimentar al animal. Toda la comarca acudía igual que se ve a los domingos a la misa mayor. Sin embargo, el soldado empezaba a desconfiar y cuando se reían demasiado fuerte revolvía unos ojos inquietos que, a veces, se encendían con una llama de cólera. Y una tarde, cuando hubo comido hasta saciarse, se negó a tragar un bocado más y trató de levantarse para irse. Pero San Antonio lo detuvo retorciéndole la muñeca, luego poniéndole sus dos poderosas manos en los hombros volvió a sentarlo con tal rudeza que la silla quedó aplastada bajo el hombre. Estalló una alegría tempestuosa y Antonio, radiante, recogiendo a su cerdo, fingió que lo vendaba para curarlo. Luego declaró. «Pues si no quieres comer, vas a beber, re Dios». Y fueron a buscar aguardiente a la taberna. El soldado revolvía unos ojos malvados, pero sin embargo bebió. Bebió tanto como quisieron y San Antonio le sostenía la cabeza con gran alegría de los asistentes. El normando, rojo como un tomate y con la mirada encendida, llenaba los vasos y brindaba vociferando «A tu salud». Y el prusiano, sin pronunciar palabra, se echaba al coleto uno tras otro los trajos de coñac. Era una lucha, una batalla, una revancha. A ver quién bebía más maldita sea. Ninguno de los dos podía seguir bebiendo cuando se acabó el litro. Pero ninguno de los dos estaba derrotado. Estaban empatados, nada más. Habría que volver a empezar al día siguiente». Salieron tambaleándose y se pusieron en camino al lado de la carreta de estiércol de la que tiraban lentamente los dos caballos. Empezaba a caer la nieve, y la noche sin luna se iluminaba tristemente con esa blancura muerta de las llanuras. El frío se apoderó de los dos hombres aumentando su borrachera y, San Antonio insatisfecho por no haber triunfado, se divertía dando empujones en el hombro de su cerdo para hacerlo caer en la cuneta. El otro evitaba los ataques apartándose y cada vez pronunciaba algunas palabras alemanas en un tono irritado que hacía reírse a carcajadas al campesino. El prusiano terminó por enfadarse y justo en el momento en que Antonio le lanzaba un nuevo empellón, —respondió con un puñetazo terrible que hizo tampalearse al coloso. Entonces, encendido por el aguardiente, el viejo agarró al hombre por la cintura y lo zarandeó unos segundos como hubiera hecho con un niño pequeño, y lo lanzó volando hasta el otro lado del camino. Luego, contento con lo que había hecho, se cruzó de brazos para reírse de nuevo. Pero el soldado se puso en pie rápidamente con la cabeza descubierta porque el casco había rodado y desenvainando el sable se abalanzó sobre San Antonio. Cuando el campesino lo vio cogió su látigo por la mitad, su gran látigo de acebo recto, fuerte y flexible como un vergajo. Llegó el prusiano con la frente baja, el arma por delante, seguro de matar. Pero el viejo atrapado con la mano la hoja cuya punta iba a pincharle el vientre, la desvió y asestó un golpe seco en la sien con el mango de su látigo a su enemigo, que se derrumbó a sus pies. Acto seguido, miró, espantado y atónico, aquel cuerpo sacudido primero por espasmos, luego, inmóvil boca abajo, se inclinó sobre él, le dio la vuelta, lo examinó un rato. El hombre tenía los ojos cerrados y un hilillo de sangre corría de una brecha de un lado de la frente. A pesar de la oscuridad, Antonio distinguía la mancha oscura de aquella sangre sobre la nieve. Permanecía allí, trastornado, mientras su carreta seguía avanzando al paso tranquilo de los caballos. ¿Qué iba a hacer? Lo fusilarían, incendiarían su granja, asolarían la comarca. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo ocultar el cuerpo? ¿Ocultar la muerte? ¿Engañar a los prusianos? Oyó voces a lo lejos en medio del gran silencio de las nieves. Entonces enloqueció y, recogiendo el casco, volvió a ponérselo a su víctima. Luego, agarrándolo por la cintura, lo levantó, corrió, alcanzó su tronco y arrojó el cuerpo sobre el estiércol. Una vez en casa ya se le ocurriría algo. Iba a paso corto, devanándose los sesos y que se le ocurriera nada. Se veía y se sentía perdido. Entró en su patio. Una luz brillaba en una lucera. Su criada aún estaba dormida, entonces hizo recular rápidamente el carro hasta el borde del foso. Pensaba que, al volcar la carga, el cuerpo colocado encima caería debajo del hoyo, e hizo bascular la carreta. Como había previsto, el hombre quedó sepultado bajo el estiércol. Antonio igualó el montón con el horcón, que luego hincó en la tierra al lado. Llamó a su criado, le ordenó que metiera los caballos en la cuadra y volvió a su cuarto. Se acostó sin dejar de pensar en lo que iba a hacer, pero no lo iluminaba ninguna idea. Su espanto iba en aumento en la inmovilidad de la cama. Lo fusilarían. Sudaba de miedo, sus dientes castañeaban, se levantó tiritando, sin poder permanecer entre las sábanas. Bajó entonces a la cocina, cogió la botella de aguardiente bueno del aparador y volvió a subir. Bebió dos grandes vasos seguidos añadiendo una borrachera nueva a la vieja, sin calmar la angustia de su alma. Buena la había hecho. ¡Qué imbécil, de Dios! Ahora iba de un lado a otro buscando alguna estratagema, explicaciones, malicias y, de vez en cuando, se enjuagaba la boca con un trago. Pero no encontraba nada, nada de nada. Hacia medianoche su perro guardián, una especie de medio lobo al que llamaba devorador, se puso a ladrar a la luna. El tío Antonio se estremeció hasta la médula y cada vez que el animal reanudaba su aullido tumbre y largo, un escalofrío de miedo recorría la piel del viejo. Se había derrumbado en una silla con las piernas molidas al dejado sin poder más, esperando con ansia que el perro reiniciase su gemido y sacudido por todos los sobresaltos con que el terror hace vibrar nuestros nervios. El reloj de abajo dio las cinco. El perro no se callaba. El campesino se volvía loco. Se levantó para ir a soltar al animal para dejar de oírle. Bajó, abrió la puerta, avanzó en la oscuridad. La nieve seguía cayendo, todo estaba blanco. Los edificios de la franja formaban grandes manchas negras. El hombre se acercó a la perrera. El perro tiraba de la cadena. Lo soltó. Entonces... El perro dio un salto, luego se detuvo en seco con el pelo erizado, las patas tensas, enseñando los colmillos, el hocico vuelto hacia Destercor. Temblando de pies a cabeza, San Antonio balbució. ¿Qué te pasa, cochino Chucho? y dio unos pasos hacia adelante escrutando con la mirada la sombra indecisa, la sombra apagada del patio. Entonces vio una forma una forma de hombre sentada en su estiércol. Miraba aquello paralizado de horror y jadeante, pero de pronto vio detrás de él el banco de su horcón clavado en tierra, lo arrancó del suelo y en uno de esos arrebatos de miedo que vuelven temerarios a los más cobardes, se lanzó hacia delante para ver. Era él. Era el prusiano, surgido, lleno de fango de su lecho de inmundicias que lo había recalentado, reanimado. Se había sentado maquinalmente y permanecía allí bajo la nieve que lo empolvaba, manchado de suciedad y de sangre, atuntado todavía por la borrachera, aturdido por el golpe, agotado por la herida. Vio a Antonio y, demasiado embrutecido para comprender nada, hizo un movimiento a fin de levantarse. Pero el viejo, en cuanto lo hubo reconocido, echó espumarajos como una bestia rabiosa. Farfullaba. —¡Ah! Cerdo, cerdo, no te has muerto. Vas a denunciarme ahora. Espera, espera. Y precipitándose sobre el alemán lanzó hacia adelante con todo el vigor de sus dos brazos su horcón levantado como una lanza y le hundió hasta el mango las cuatro puntas de hierro en el pecho. El soldado cayó de espaldas lanzando un gran suspiro de muerte mientras el viejo campesino sacando su arma de las heridas volvía a hundirla una y otra vez en el vientre, en el estómago, en la garganta golpeando como un loco agujereando desde la cabeza hasta los pies, el cuerpo palpitante cuya sangre escapaba grandes borbotones. Luego se detuvo, sofocado por la violencia de su tarea, aspirando el aire a grandes bocanadas aplacado por el crimen consumado. Entonces, como los gallos ya cantaban en los gallineros y el día empezaba a despuntar, se puso manos a la obra para enterrar al hombre. Cavó un hoyo en el estiércol, llegó a la tierra, excavó más hondo todavía, trabajando de manera desordenada en un arrebato de fuerza con furiosos movimientos de brazos y de todo el cuerpo. Cuando el hoyo fue bastante hondo, hizo rodar dentro el cadáver con el horcón, Volvió a echar tierra encima, lo avisonó un buen rato, colocó de nuevo en su sitio el estiércol y sonrió al ver que la espesa nieve completaba su tarea y cubría las huellas con su velo blanco. Luego volvió a acabar su horcón en el montón de inmundicias y regresó a su cuarto. La botella todavía medio llena de aguardiente había quedado encima de una mesa. La vació de un trago. Se arrojó sobre la cama y se durmió profundamente. Se despertó, sereno, con ánimo tranquilo y fresco, capaz de juzgar lo sucedido y de prever los acontecimientos. Al cabo de una hora, recorría la comarca pidiendo en todas partes noticias de su soldado. «Fue en busca de los oficiales para saber», decía, por qué le habían retirado a su hombre». Como se conocían sus buenas relaciones, nadie sospechó de él y dirigió incluso las pesquisas afirmando que el prusiano se iba todas las noches de picos pardos. Un viejo jerdán retirado que tenía una posada en el pueblo vecino y una guapa hija fue detenido y fusilado. Fin